Los hermanos Arriagada. Sus inicios. Concesión Chile, 1950. Transcurría la década de los años 50, cuando tres hermanos, Mario, Omar y Jorge Arriagada, de 19, 18 y 11 años respectivamente, daban los primeros pasos en el camino de la música, oriundo de la ciudad de Cañete, una localidad ubicada en la provincia de Arauco, región del Bio, Bio de Chile. De seis hermanos, tres desarrollaron su vocación por el arte y herencia de sus padres, que estuvieron vinculados al quehacer de la música folclórica, en especial de la cueca. Estos tres jóvenes se iniciaron en el canto participando activamente en los eventos y actos del colegio donde estudiaban en su ciudad natal. Sus particulares registros de voz desde sus estudiantiles comienzos cautivaron a la audiencia y los espectadores asistían no solo para oír a estas tres jóvenes promesas, sino que la voz de niño, voz blanca del menor Jorge, era la atracción. En el año 1952 una radio local dio lugar a un concurso para aficionados que duraba todo un año y en el cual los hermanitos Arriagada, como les llamaba en aquella época, participaron. Al finalizar, la radio hacía un recorrido por las ciudades y pueblos aledaños a Concesión, presentando y promocionando a los concursantes en teatros. Años más tarde, la familia se trasladó a la ciudad de Concesión, donde Mario Arriagada, el mayor de los hermanos, formó su primer grupo, compuesto por Omar, Mario y Jorge. Empezaron su carrera como trío de guitarras que acompañan a otros artistas, para más tarde actuar en solitario. Esta participación se hizo decisiva en lo que sería la trayectoria artístico-musical de estos hermanos, pues la atención en ellos no se hizo esperar y algunos directivos radiales ante el éxito obtenido frente al público penquista y alrededores, les animaron a probar suerte en la capital. Era el verano de 1953 cuando viajan a Santiago y comienza su despegue. recién llegados a santiago deciden acercarse a la radio el pacífico y así encontrar la forma de ser escuchados por un grupo de profesionales que realizan un popular programa en aquellos años llamado hogar dulce hogar les dan un espacio y los hermanitos cantaron frente a ellos la reacción fue favorable y el director del programa en ese entonces don eduardo de Calisto, les ofrece su colaboración y los apadrina presentándoles a un director de teatro quien los contrata para debutar en su compañía de revistas Pigalle, es el primer trabajo remunerado de estos jóvenes, al igual que en Concesión, el público los recibe con gran cariño. Comienza entonces las ofertas y contratos laborales para participar en los principales shows de teatros, centros nocturnos y en los grandes festivales que se organizaban en el Teatro Caupolicán, actualmente llamado Monumental. Lo propio acontece en Valparaíso y Viña del Mar. De esta forma y con una contundente llegada al público, transcurren los años 1954, 55, 56, 57 y 58. En el año 1959 y hasta el año 1961, hay un receso y el conjunto concluye una etapa. Jorge el menor está en proceso de cambio de voz y cada hermano se dedicó a actividades diferentes. No era de extrañar que los... Reuniones familiares de estos hermanos estuvieran cargadas de canto, música y guitarras y es precisamente en una de ellas en el año 1962 donde son entusiasmados a cantar y a unirse como artista nuevamente. En poco tiempo retomaron las giras por el país interpretando canciones de diferentes artistas. De esta manera logran hacer grabaciones en el sello RCA Vitor basados en guitarras y percusión menor. No hubo éxito con estas grabaciones, pero él continuaban con el respaldo del público en las presentaciones en vivo. Los hermanitos consolidan en esta etapa su nombre artístico con el de los hermanos Arriagada. Corría en el año 1963 cuando el autor Víctor Chintolesi le pide a los hermanos Arigada que interpreten una composición propia, Tiempo de Espera, en el tercer festival de la canción de Viña del Mar, donde obtuvieron el tercer lugar. Esta sería la primera vez que los hermanos agregadas serán acompañados por una orquesta de músicos, instancia que les hará dejar atrás los acompañamientos de solo guitarras. En 1964 filman para el sello Emmy de Odeón y es cuando Jorge, el menor de los hermanos, insiste en grabar con orquesta, ya que habían conseguido el fiato, el unisono y la armonización de las líneas melódicas altas, conformando así el estilo distintivo y característico que los daría a conocer en toda América. La complementación en el escenario de este trío gustaba y fue muy bien acogido por el público. De esta forma se transformaron en los pioneros como trío en Innovan, cantando cada uno de sus en su micrófono. Ya siendo artista de Emi Odeon, pero aún sin conseguir el éxito de disco, los hermanos Aregada siguen recorriendo Chile en diferentes giras. Estando en Arica, norte del país, tienen conocimiento de una canción llamada Poema, interpretada originalmente por, en portugués. El tío junto con Emi Odeón hacen la traducción y poema es grabado en español acompañado por la orquesta de René Calderón de nacionalidad boliviana y es un, en este verano de 1964 cuando los hermanos Arrigada con Poema logran los primeros lugares de popularidad en Chile haciéndolos merecedores del laurel de oro como artistas revelación. Debido al la éxito, las grabaciones fueron continuas, rescatando en ellas antiguos boleros, a los cuales los hermanos Arriegada dieron su estilo y sello inigualable. Fueron además acompañados por destacados directores de orquesta del medio artístico nacional e internacional, entre los que figuran Valentín Trujillo, Vicente Bianchi, Horacio Saavedra, Luis Barragán, Pedro Mesías, Chile, José Sabre, Marroquín, Chucho Sarzosa, México, Carlos García, Armando Patrono, Argentina. Ent entre el número de canciones grabadas en aquel año, 1964, se puede citar Sigamos Pecando, éxito indiscutido en, en México. Nathalie, del autor francés Gilbert Becaut, y que, grabada en español por los hermanos Ariagada, logró impactar en toda América, siendo presentada en programas de radio y televisión de relevancia. Los reconocimientos y premios en el continente americano ya eran una realidad y su gran popularidad les permitió compartir escenarios con Javier Solís en el Teatro Apolo de Quito, Ecuador. En México, su nombre artístico y música también se, habían, se hacían su espacio, por lo que Javier Solís y su manager los apadrinan y les ofrecen viajar a este país del norte. A los pocos días reciben el contrato y la posibilidad concreta de grabar para Capitol Record en México. Con el ofrecimiento de Capitol Record, los hermanos Arriagada llegan a Ciudad de México para establecerse y comenzar las grabaciones y presentaciones en los lugares más importantes de ese país, como el famoso Teatro Blanquita y prestigiosos locales nocturnos. Este mismo año en Venezuela son nominados para competir en una terna para elegir el mejor trío del año: Los Panchos, el tío Venezuela y los hermanos Arriagada. El premio era el güey Caipuro de Oro, reconocimiento que todos los años otorgaba la Asociación de Espectáculos en Caracas. En enero de 1966, los hermanos Arriagada se hacían con el primer lugar y el galardón quedaba en sus manos. Durante este tiempo y con residencia en México, grababan varios LPs y reciben premios como los 100 mejores del año otorgados por la Asociación de Radios, la estrella de oro por la Asociación de Periodistas, Discos de Oro y Discos de Platino. Colombia ha sido otro de los países latinoamericanos en donde los hermanos Arriagada gozan de gran popularidad. Sus conciertos románticos en renombrados teatros en ciudades como Medellín, Pereira, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Manizales, y Ibagué y la de San Andrés, por citar algunas, les da permitido en reiteradas ocasiones el cariño del público colombiano. Es también en este país donde han compartido escenario con tríos románticos como son los Tres ases Johnny Albino y su tío San Juan, los Tres Reyes, los Tres Caballeros, los Tres Diamantes... A lo largo de su carrera han realizado presentaciones en muchos países de Latinoamérica, también en Europa y los Estados Unidos. Algunos de sus temas más conocidos son Sigamos Pecando, Mar y Cielo, Poema, Núbel Mar, ¿Qué cosas te hice yo? Y su versión de la canción Natalie, original de Gilbert Beckhout. Han sido premiados en el micrófono de oro en México, El Guay. Caipuro de, de Oro en Venezuela y en su natal Chile han sido merecedores de discos de oro y platino, así como de, de laurel de oro. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.